Buenas tardes, amigas y amigos, desde la Facultad de Medicina, el Auditorio Doctor Alberto Guevara Rojas. Eh, es un enorme gusto encontrarnos en el panel eh, El Oficio Sociológico en Pandemia, el papel de las asociaciones y colegios de la sociología en el marco de la conferencia de Claxo 2022. Nos, eh, nos sentimos muy complacidas, muy complacidos de compartir eh, este trabajo. Mi nombre es Ana Silvia Monzón, eh, soy representante de Centroamérica en el Espacio de Alas, eh, redes de, y asociatividad de las ciencias sociales, particularmente de la sociología de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Y agradecemos muchísimo a y los compañeros de Claxo por el espacio que nos han ofrecido para compartir reflexiones sobre esta, eh, sobre esta herramienta de la asociatividad y también hacer las reflexiones en el marco de, de qué pasó con el oficio de la sociología en pandemia. También eh, quiero destacar a nuestro colega Eduardo Arroyo y Miguel Cerna, de Perú y Uruguay, que, con quienes conformamos esta eh, representación en, la, en las redes de ALAS. Quisiera también darle la bienvenida a nuestra compañera Rebeca Yanis de Panamá, a Alicia Itatí de Argentina, eh, quien por un problema de última hora no pudo estar aquí presente, pero... Eh, compartiremos las ideas eh, que ella y Alberto Bialakowski han trabajado desde su experiencia en Argentina. También eh, le damos la bienvenida, eh, será por la vía eh, asincrónica, a Eduardo Botinelli del Colegio de Sociólogos de Uruguay y también a la compañera Silvia Rojas de eh, quién es la vicepresidenta de la Asociación Centroamericana de Sociología. Eh, aquí también en el panel no sé, nos va a estar acompañando Miguel Cerna, eh, que va a tener como múltiples papeles. Eh, muchas gracias Miguel por tu, por tu apoyo. Eh, quisiéramos compartir con ustedes que esta reflexión sobre el oficio sociológico en pandemia inició eh, porque... Los, las tres personas que integramos la representación de las redes y colegios eh, y asociaciones en el marco de ALAS, eh, fuimos electas, electos en, en diciembre del 2019. Así que cuando empezamos a reunirnos, eh, pues empezó la pandemia y esto implicó un enorme reto, eh, así como también oportunidades, hay que decirlo, y nos eh, nos motivó a hacer esta reflexión sobre eh, la importancia de la asociatividad como una herramienta eh, de organización, de encuentro y de proyección. Y este, este tiempo eh, que muchas muchos estuvimos confinados eh, nos permitió pues, hacer esa reflexión desde lo personal, lo laboral, eh, lo institucional, lo político, económico. Y de ahí surgió la idea de, uno, eh, ir identificando y hacer un, un mapa geor georreferenciado para ubicar las, uh, las asociaciones y colegios y que reúnen al gremio de sociólogas y sociólogos en la región latinoamericana. Y este es un aporte que consideramos muy importante y que agradecemos muchísimo a, a Miguel el trabajo que, que ha ido haciendo para ubicar, eh, como ustedes pueden ver, en el mapa de Latinoamérica, donde eh, hay eh, asociaciones, colegios o cualquier intento de asociación de, de personas que hacemos sociología. Y, eh, y esto, por supuesto, acompañado de los enormes retos que ya antes de la pandemia teníamos y que la pandemia vino a, a plantear con muchísima más claridad eh, y retos pero también eh, oportunidades y una oportunidad fue eh, efectivamente que nos tuvimos que apropiar de las de las plataformas digitales que ya existían pero que no tenían un uso generalizado y eso permitió que hiciéramos actividades que posiblemente si hubiéramos pensado solo en la presencialidad hubiera sido difícil. <risa> Eh, y eso es una enorme ventaja, pero nos agrada muchísimo reencontrarnos en este en este territorio académico de la UNAM, donde también nos están dando la bienvenida y lo agradecemos muchísimo, eh, y reencontrarnos cara a cara, porque como cientistas sociales, eh, como científicas, científicos, pero también como humanas, humanos, necesitamos ese, ese encuentro, el abrazo, eh, la conversación. Así que sin más, quiero eh, darle la palabra a nuestra compañera eh, con largo recorrido eh, como activista también, una científica social panameña muy comprometida eh, con, con la sociología, pero también con desde esta mirada de vincular lo académico y lo social y político, por supuesto. Eh, Rebeca Yanis, quien ha sido eh, eh, presidenta de, de varios espacios y pues ella nos comentará ya en detalle eh, de dónde viene y eh, las la reflexiones en torno a algunas preguntas que hemos compartido con todas y todos de a manera de darles esta pues esta reflexión. Así que bienvenida Rebeca. Eh, nuestra disciplina, nuestra profesión que es la sociología y hoy vamos a hablar un poquito en unos minutos, conversar entre nosotras y nosotros, incluso los dos compañeros que eh, no están eh, aquí físicamente pero que vamos a tener también sus aportes de por dónde está la sociología y sobre todo después de esta pandemia que ha afectado pues, eh, a nuestra región Latinoamérica y al mundo entero, a la, a la humanidad en general. Eh, yo vengo en representación, en primer término, de la Universidad de Panamá, del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, miembro pleno de CLATSO, y también vengo en esta mesa en particular en nombre de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas Egresados de la Universidad de Panamá, ASEO, a la cual dignamente represento. Y, bueno... ¿Qué hay de la sociología panameña en estos años que llevamos de república? En diez minutos pues vamos a eh, un poco conversar con estas tres preguntas que son líneas básicas. La acción del sociólogo, el, el papel, el rol del sociólogo y la socióloga eh, para las sociedades del mundo, este mundo moderno, complejo, eh, cada vez eh, más diverso, y en esta dinámica, en esta vorágine de eh, nuevos saberes y de nuevas comprensiones, justamente disciplinas como las nuestras es fundamental para reentender la vida en sociedad. Y en el caso de Panamá, tenemos eh, además de la Escuela de Sociología en la Universidad de Panamá, también en otra universidad en el oriente del país, en la provincia de Chiriquí, existe la carrera de Sociología desde hace ya eh, varios años, en la Universidad Autónoma de Chiriquí, lo que habla de eh, esa necesidad imperiosa que tienen nuestras realidades de incorporar la disciplina de la sociología para eh, entender, comprender, analizar, y por supuesto, eh, ayudar a, a la resolución de los problemas nacionales, a los problemas que afectan a nuestra sociedad. Y por tanto, eh, en este caso, en nombre de la Universidad de Panamá, eh, sí que tengo que decirlo, del Departamento de Sociología, al cual también pertenezco, y como investigadora asociada del de IDEM, estamos trabajando los profesionales, las profesionales de la sociología, desde la academia, aportando estas herramientas, eh, científicas y metodológicas para el abordaje de los distintos problemas que afectan a nuestras sociedades y sobre todo posterior a esta pandemia terrible en el que eh, sí que quedó demostrado eh, en, en el mundo entero, incluso en aquellos mal llamados del primer mundo, eh, ese divorcio, esa distorsión que hay entre el mercado y, y la vida social de la gente, el acceso a la, a la salud, a la salud pública estuvo eh, realmente con esta pandemia puesta puesta eh, a, a la vista como bien lo señalabas tú muchos factores eh, que no considerábamos previa a la pandemia pues es eh, definitivamente que ahora son eh, elementos que veníamos por décadas indicando a los profesionales de la sociología y ahora bueno por fin está el escenario dado y la verdad primero tengo que felicitar a el esfuerzo que ha hecho eh, la red de eh, asociaciones y de colegios de profesionales para traer aquí a Clazo esta discusión. Eh, sí. a, agradecerle a los compañeros responsables, a Ana Silvia Monzón, que está aquí con nosotros, al compañero Miguel Cerna y a Eduardo Arroyo, que pues no está, pero que, que sí que está en este esfuerzo por consolidar esta red tan importante para, las profe para los profesionales en la sociología en la región que tenemos que estar, como dices tú, bueno, ya de todas las formas posibles conectados, ya no hay excusa, la verdad, para eh, no intercambiar experiencias, no intercambiar métodos, no intercambiar eh, eh, conocimientos, eh, no tenemos eh, realmente ya esa excusa. Y a esta primera pregunta de la línea de acción que tenemos la sociología como disciplina en todos los tiempos desde que se inventó a mediados del siglo XIX, como todo lo que inventa la humanidad para mejor, para transformar lo que tenemos eh, de mejor manera, eh, sin duda alguna eh, esta profesión, esta disciplina que es la ciencia social por excelencia, yo lo digo en el, a cualquier público que hoy sin ningún reparo, eh, porque así es, así es, eh, en la sociología se, se sirve de todas las demás ciencias para producir ese conocimiento científico que le va a permitir a, a, al Estado a través de las políticas públicas ejecutar eh, esos cambios que requiere la sociedad. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde hay la, la dicotomía entre lo que nosotros y nosotras hacemos y eh, la política, es decir, el ejercicio para la transformación social? Bueno, que justamente nuestros gobiernos tenemos que hablar de la realidad latinoamericana, que es la nuestra, no comprende que eh, los problemas que aquejan a la, a la sociedad, a los grupos humanos diversos, eh, más allá de, de, de sus elementos propios, eh, étnicos, culturales, en términos generales, esto que le llamamos universal, que nos afectan transversalmente a todos, como por ejemplo temas vitales, el acceso a la salud que quedó en evidencia eh, de las mayorías, sobre todo de las mujeres. Antes de la pandemia teníamos eh, un arrastre en, en, esa, eh, en esa relación hombre-mujer en el acceso a la salud que se ha profundizado después de esta pandemia. Eh, para con nosotras las mujeres. Mismo caso, el acceso a la vivienda, a la tenencia de la tierra, y en el caso particular de las mujeres, aun cuando las políticas que hemos ido nosotras desde el feminismo eh, impulsando y, y propiciando en nuestras realidades sociales, después de la pandemia, eh, nos nos ha desmejorado la condición de la mujer y en términos generales de los distintos grupos que están en situaciones vulnerables con el acceso a la tierra que debería ser, como dicen todas las constituciones, en primer término, para las mayorías que lo requieren. Temas fundamentales, como por ejemplo, de estos problemas que estamos hablando, del de, eh, acceso a la educación, qué educación, qué tipo de educación. Miren, quedó demostrada con la pandemia eh, la imposibilidad de muchos de nuestros estados en la en la América Latina, bueno, y en el mundo entero, para eh, eh, que esa, esa distancia, esa brecha que existía antes de la pandemia de muchos niños y niñas y adolescentes, el acceso a la educación eh, con la pandemia realmente se profundizó, se agudizó ese acceso porque la vía virtual, pues no estábamos preparados para ello y los, las madres, los padres, los tutores de los menores no estaban en la capacidad, bueno, monetaria, eso se paga, para acceder a, a la data y poder recibir de alguna manera eh, educación eh, durante la pandemia, el 20 y el 21. Los resultados de la pandemia en, en materia educativa Vaya, nos toca esta tarea, compañeros y compañeras, eh, a partir de esta fecha, para eso estamos en este escenario de clatso que la verdad que agradecemos en nombre de ALAS, la Asociación Latinoamericana de Ciencias Sociales, porque eh, nos permite aquí realmente conocer cómo nos afectó la pandemia en nuestras realidades de nuestros países. Y en ese sentido... Por ejemplo, en Panamá, y que tengo que decirlo, aprovechar el espacio, esto se está grabando en este momento, hay situación de pobreza y de pobreza extrema que se ha agudizado eh, post pandemia y que la sociología tiene que ir a, a dar esos indicadores, esos números estadísticos reales, objetivos, que eh, eh, exijan desde la academia, si se quiere, eh, a, a nuestros gobernantes, eh, eh, la premura de atender eso que eh, la pandemia ha agudizado. Eh, y, por ejemplo, en materia de, eh, del acceso a la vivienda eh, que en Panamá se ha realmente eh, profundizado en estos meses de la pandemia, la coordinadora Victoriano Lorenzo en estos momentos está en nuestro país peleando por ese derecho humano que tenemos todas y todos a acceder a la tierra. En materia de educación no entendemos cómo es posible que eh, con los dos años terribles de la pandemia, este año 2022, mi país, Panamá, y el resto de los países de la región no hayan tenido la hidalguía, la, la coherencia, como para entender que era fundamental aumentar el presupuesto en materia de educación eh, para los años que venían y poder, hombre, eh, eh, reducir esa brecha que se amplió en esos dos años de pandemia, no pasó en el 22 no pasará en el 23 a menos que presionemos, a menos que eh, realmente nos organicemos desde los espacios en los que nos encontramos para el presupuesto en materia de la educación básica pero también de la educación superior, es el espacio en el que nosotros estamos, tengo dos minutos para terminar y en materia de trabajo la pandemia realmente agudizó el tema del desempleo y ahora del de empleo ese que le llamamos informal, que eh, no sabemos por dónde están los números reales en nuestros países, se hablan de distintas estadísticas, pero realmente tenemos que sentarnos a, a ver esos números concretos de cuánto afectó la pandemia eh, el mercado laboral en nuestros países y a la mujer, a la mujer nos afectó enormemente esa pauperación en materia laboral, hoy por hoy en, en Panamá, y asumo que en el resto los compañeros y compañeras aquí lo, lo conversarán, eh, ha sido un, un saldo pero terrible para la realidad de las mujeres. Eh, volvimos en algunas al, al, al, al mercado laboral, pero volvimos en peor condiciones que antes de la pandemia, que ya había una brecha en materia laboral entre mujeres y hombres. Entonces, bueno, para cerrar mi, mi participación, sin duda tenemos muchos retos por delante eh, en función de ir concatenando y ese es el tema de la red de asociaciones y de colegios de ALAS, que desde nuestra disciplina eh, nosotros hagamos eh, realmente una conexión con ese trabajo que tenemos que hacer a través de la academia y de otros espacios en los sectores de investigación que conecten con la sociedad que conecten con la sociedad en función de estos grandes problemas que con la pandemia sin duda alguna se agudizaron. Así que enhorabuena en nombre de la Universidad de Panamá, del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, LIDEN, y por supuesto de mi asociación de sociólogos y sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, soy uh, miembro de esta red importante de la Asociación Latinoamericana eh, de Sociología, eh, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos, estamos para construir, y enhorabuena tenemos una compañera eh, responsable de esta red, Ana Silvia, amiga de Guatemala, al amigo Miguel Cerde, y por supuesto que a Eduardo Arroyo, así que vamos a hacer tremenda sinergia en la región. Muchísimas gracias, Rebeca, por este, por este aporte de reflexión eh, sobre el impacto de la de la pandemia en el oficio de la sociología. Eh, vamos a tener ahora la oportunidad de escuchar a nuestro colega Eduardo Botinelli, actual presidente del Colegio de Sociólogas y Sociólogos de Uruguay, eh, que nos envió su, su aporte, así que en este momento lo vamos a, a poder ver. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Eh, espero que estén teniendo un muy buen congreso como habitualmente son estas instancias de, de claxo. Lamentablemente, por, por diversos motivos, no he podido acompañarles presencialmente, por lo que este video eh, quisiera participar en nombre del Colegio de Sociólogos del Uruguay. Tal como indica el nombre de la mesa... ¿no? el oficio sociológico en pandemia, el papel de asociaciones y, y colegios de la sociología. Quiero eh, centrar muy brevemente en algunos aspectos vinculados a esta temática y compartir con ustedes lo que ha sido la, la experiencia que desarrollamos en estos años desde el Colegio de Sociólogos del Uruguay. No digo nada nuevo, ¿no? sí eh, menciono lo que han sido las implicancias económicas y sociales que ha tenido la pandemia en nuestros países, eh, con problemas graves desde el punto de vista económico, educativo, del trabajo doméstico, de los cuidados, del empleo, del desempleo, del subempleo, de la informalidad, y por supuesto, todas las derivaciones sociales que estos problemas han traído a las sociedades, con impactos eh, absolutamente desiguales y que muchas veces quedan invisibilizados. Me refiero a la invisibilización de la desigualdad de los impactos. Desde el punto de vista de la profesión, también, sin dudas, esto ha supuesto un desafío enorme en todas las áreas. Eh, por un lado, ha afectado la inserción profesional independiente. Eh, por otro lado, ha desafiado la enseñanza y nos ha llevado a una especie de curso intensivo de cómo llevar adelante la enseñanza de grado y de posgrado en formatos virtuales, que eran formatos poco utilizados previo a la pandemia, en muchos casos se venían desarrollando experiencias, pero la pandemia supuso una especie de curso acelerado, tal como nos pasó en otros aspectos de la vida, como nos pasó en otros tipos de trabajo. Pero la pandemia también nos trajo desafíos enormes a la hora de investigar. Desde la sociología hemos estudiado en multiplicidad de ocasiones sobre lo que son las crisis económicas, o lo que han sido crisis económicas y sociales, las consecuencias que han traído o que traen recurrentemente. Y sin duda todo ese conocimiento previo sirvió y mucho para poder adelantarnos a conocer las consecuencias de esta crisis del COVID-19. Pero eh, no deja de ser una crisis in inédita, ¿no? donde se sumaron factores nuevos que aún estamos tratando de conocer, de investigar, profundizar, buscar explicaciones, ¿No? El encierro prolongado, eh, trae consecuencias, eh, niños y niñas en sus primeros años de vida de socialización que vienen interrumpidos sus procesos naturales o afectados ese proceso, eh, los niveles de violencia intrafamiliar, violencia de género, eh, la violencia en las sociedades eh, se han visto afectadas negativamente. Eh, las formas de organización del trabajo tuvo cambios que también repercuten en lo que es la inserción social en forma desigual, eh, que repercuten en la vida familiar, en los cuidados, y que presenta un desafío enorme en la conjunción entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado, más allá de lo que ya se venía estudiando eh, desde hace muchos años. Entonces, bueno, no, no, no quiero explayarme mucho en estos términos, hay muchas investigaciones desarrolladas y en cursos que van a, a poder profundizar y que seguramente muchas sean parte de este mismo Congreso. Quiero dejarles, para, para, para ir finalizando, algunos aspectos que hemos trabajado en el Colegio de Sociólogos de Uruguay en 2020, en 2021, eh, así como decía, de la serie de dificultades y desafíos que nos presentó la pandemia, también ha sido una oportunidad y que hemos tratado de utilizar en beneficio del desarrollo de la profesión sociológica. Una de las primeras acciones que llevamos adelante del colegio fue la generación de un espacio, un observatorio de análisis social del COVID-19, donde en ese espacio lo que realizamos fue una compilación para mostrar lo que la sociología tenía para decir. Eh, artículos publicados en medios de prensa escrita, digital, radio, televisión, que aportaron visiones sociológicas. En un contexto donde la agenda hegemónica estaba dada por la visión de virólogos y virólogas de ciencias duras, de la economía, Entendimos relevante que la sociología tuviera un espacio y mostrara eh, otras facetas vinculadas a distintas temáticas sociales, educativas, laborales, de género, de cuidados, etc. Y también mostrar estudios que sirvieran para visibilizar el ejercicio de la profesión, como estaba siendo vivenciada por la población esta coyuntura, las expectativas, los desafíos, eso también, en ese ejercicio profesional de la profesión, también sirvió como insumo para el observatorio. Y también realizamos actividades vinculadas a aprovechar la virtualidad. ¿no? La primera actividad que realizamos fue la presentación virtual del libro El oficio de sociólogo en tiempos de cambio, experiencias locales y diálogos con la sociedad latinoamericana donde logramos tener una presentación virtual de un libro que es clave para el colegio, porque presenta una investigación propia, presenta resultados del Congreso Uruguayo de Sociología del 2019, pero también los diálogos con eh, la sociología latinoamericana. Esa presentación contó con la participación de Ana Monzón, de Angélica Cuellar, de Eduardo Arroyo, de Jacob Lima, la moderación de Miguel Serna, que, como presidente del Colegio de Sociólogos. Eh, y sin dudas, en ese sentido, la virtualidad nos ayudó mucho, porque poder tener un evento regional sin las dificultades económicas de agenda y traslado que suponen este tipo de eventos, sin dudas, eh, fue beneficioso. Pero también llevamos adelante una serie de conversatorios que creemos que han sido muy productivos para la sociología, como el conversatorio El oficio del sociólogo y la socióloga en Uruguay, es decir, yendo directamente a experiencias de distintas inserciones profesionales, Realizamos una tertulia abierta que fue un formato híbrido, fue presencial pero con transmisión virtual, eh, dedicada a los 100 años de Weber, ¿no? de Max Weber, la sociología como ciencia y como profesión, contribuciones polémicas y desafíos. Realizamos una serie de conversatorios vinculados eh, temáticamente, ¿no? uno que se llamó Miradas de Género y la Sociología, que lo realizamos en dos, jornada, en dos jornadas, eh, con presentaciones de nueve colegas y el diálogo que se, que se estableció también en, esa, en esas instancias. Educación y pandemia, apreciaciones y nuevos desafíos también eh, en dos jornadas y con presentaciones de nueve colegas. Eh, realizamos uno vinculado al teletrabajo, pandemia y pospandemia, donde estuvo la presentación del ministro de Trabajo y Seguridad Social, que, también es, que además es colega sociólogo, y estuvo las presentaciones de Marco Superviel y de María Julia Costa, y finalmente hicimos un conversatorio vinculado a cómo hacer sociología en el interior del país, aprovechando este acortamiento de distancias que nos da la virtualidad, buscamos acercarnos con los colegas que están ejerciendo en el interior del país, y ahí tuvimos la presentación de seis colegas del interior que de alguna forma presentaron el ejercicio de la profesión fuera de la centralidad montevideana. Eh, los conversatorios fueron variados desde inserciones profesionales, de lugares del ejercicio de la profesión, de eh, lugares geográficos, de eh, visiones generacionales distintas, en eh, la búsqueda de equilibrios de género. Entonces, entendemos que el rol que nos ha tocado como colegio eh, ha sido más allá de cuestiones o gestiones puntuales vinculadas a lo que es la inserción profesional, que también hemos tenido. Eh, Aprovechar para la difusión y la articulación del conocimiento sociológico en un contexto tan complejo para nuestras sociedades y que no deberemos limitar a cuestiones biológicas o económicas. En resumen, la sociología tiene cosas para decir, las tenemos que visibilizar, esa fue una de las consignas. Por último, quiero eh, aprovechar para avisarles, pasar el aviso, que en el mes de diciembre Vamos a estar desarrollando el quinto Congreso Uruguayo de Sociología, así que desde ya les estamos invitando a que participen, especialmente si pueden hacerlo en forma presencial, que no es lo mismo que la virtualidad, pero eh, también tendremos la oportunidad de la participación virtual. En las próximas semanas vamos a estar difundiendo más información con más detalles. Así que bueno, sin más, quiero reiterarles el deseo de éxito, el agradecimiento a las organizadoras y organizadores de este panel, integrantes de la red ALAS, un espacio que debemos fortalecer para aunar esfuerzos entre las organizaciones de nuestros países. Eh, muchas gracias y éxitos. Bien, pues eh, esta es una muestra de ese de esos impactos, de esos efectos que ha dejado la, eh, la pandemia eh, en nuestras maneras ¿verdad? De, de encontrarnos, de compartir. Eh, agradecemos muchísimo a Eduardo. Esperamos que se haya visto y si no que lo vean diferido <risa> eh, esta, este aporte y, y colocarnos estas eh, pues estos, estas actividades que se fueron generando eh, en, en esos días, en esos meses, en los que realmente nos, nos costaba muchísimo vislumbrar que la pandemia iba a concluir algún día. Eh, realmente eh, creo que también y, y aquí voy a, voy a hacer un comercial <risa> porque eh, también en Guatemala hicimos un, un estudio en el mes de abril eh, haciendo una eh, de, de abril del 2020 haciendo una encuesta eh, que claro solo se podía hacer a través de, de internet para recoger algunas de las opiniones de las mujeres sobre todo era a quienes nos interesaba destacar cómo estaban viviendo eh, la pandemia y aunque son, son datos muy parciales, claro, eh, identificamos esto que luego se empezó a, a divulgar, mayor violencia contra las mujeres, mayor carga de trabajo, eh, adquirir nuevas habilidades, porque entonces ya les tocó a las que tienen niñas y niños en edad escolar dar ese, ese apoyo y por supuesto el trabajo de cuidados la primera línea es de las mujeres no el personal sanitario sino oh, sí. las mujeres que que tenían que empezar a, a visualizar eh, toda esta rutina de lavado de manos bueno todo lo que nos decían en, en esos momentos así que muchísimas gracias eh, por estos por estos aportes y ahora queremos darle el espacio a silvia rojas como decíamos ella es la actual eh, vicepresidenta de la Asociación Centroamericana de Sociología y, eh, y también ¿verdad? Eh, comentarles que en mi calidad de, de expresidenta de ACAS nos tocó también eh, la organización del congreso que tuvimos el año 2021, que primero hubo que diferirlo eh, precisamente por la, por la pandemia y luego pues hacerlo en un formato... Eh, híbrido, híbrido ¿sí? para eh, pues para poder continuar, pero creo que eso es muy importante no el, la voluntad de, de seguir el encuentro aun cuando fuera con estas vías eh, virtuales, virtuales entonces eh, Silvia te damos el espacio, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias eh, gracias eh, Miguel Pernas, Ana Silvia y Rebeca, Janis, también, bueno, las otras personas panelistas que de alguna forma pues nos, nos van a acompañar acá. Y este, muy agradecida porque en realidad necesitamos los espacios también para dar a conocer el esfuerzo y el trabajo que se viene realizando muchas veces de manera también pues silenciosa, pero que es muy fuerte y tiene incidencia. Y que este, y que este es uno de ellos, ¿verdad?, eh, uno agradece mucho también el esfuerzo y la gestión que se, que se hace desde Claxo, pero también desde el trabajo de este, de este grupo, verdad, que en la asociatividad encontramos muchas personas esa seguridad para desenvolvernos profesionalmente, académicamente, investiga en la parte también pues investigativa y que se puede difundir ese conocimiento para pues para que sirva también para tomar decisiones, para orientar estrategias, este, propuestas de trabajo y en esa línea la Asociación Centroamericana de Sociología realiza eh, líneas de trabajo también en función de una área que es más de gestión y otra que también tiene que ver con opinión pública y monitoreo del contexto centroamericano. Eh, si bien es cierto, la asociación como tal eh, no implica, digamos, el pago de una cuota por asistencia, ¿verdad? Con esa formalidad, rigurosidad que muchas veces lo tiene un colegio, ¿verdad?, de profesionales. Eh, que pensar, ¿no? En realidad es una asociación muy pobre, ¿verdad? <risa> <risa> y este y es necesario pues sí tener una reflexión a nivel interno. Eh, con todas las personas que conformamos esta red, ¿verdad? Porque más, o sea, yo lo veo así muchísimo como una red que fomenta mucho el, lo que es los espacios y los encuentros para crear más redes a nivel centroamericano, pero también incluso a nivel latinoamericano o también global. Eh, si bien es cierto, representamos una región centroamericana, eso no quiere decir que tenga un límite. Eh, territorial eh, en este en este tema de redes y eso es una línea muy importante otra de las líneas también muy fuertes es el monitoreo y el análisis de la coyuntura política y social de centroamérica cada uno de los países en este momento del istmo centroamericano Enfrenta problemáticas agudas con implicaciones fuertes para profesionales, estudiantes, académicos de las ciencias sociales, en especial en países donde se vive dictar, dictaduras, persecución política y, este, y prácticamente eh, desmantelamiento del estado, de los estados nación. Entonces ahí. La sociología históricamente ha aportado y la sociología sigue poniendo temas de discusión muy fuertes sobre la mesa que no conviene a los gobiernos de línea dictatorial. Entonces ahí la, la pues la asociación también tiene que tener esa capacidad de lectura constante de lo que sucede y crear las alertas y las llamadas también a eh, unirse y vincularse como una también red de apoyo y solidaria para colegas que están viviendo situaciones difíciles, pero también países completos, ¿verdad?, con afectaciones directas sobre mujeres, sobre este, líderes políticos, sobre eh, eh, académicos o académicas, eh, y que, bueno, desde ahí, también la necesidad de fomentar la capacitación y la formación, que ha sido uno de los temas que, probable, que, que por esta pandemia pues no se ha podido desarrollar como se hubiera deseado, pero que apoya de alguna forma pues, también a quienes lo vayan impulsando desde sus nichos de trabajo. ¿verdad? Eh, la Asociación Centroamericana de Sociología no es una junta directiva. La Asociación Centroamericana de Sociología es un colectivo que sí tiene un, una junta directiva que facilita, pero creo que se nutre muchísimo también de lo que el colectivo nutra también a la asociación y crea, eh, que tiene que creer también en, la, en el ACAS para poder darle fuerza y vida. Si no se vuelve un ente meramente burocrático que, claro, que no tiene, ya, claro. sí, tiene su vida está en pues en este quehacer. Y más allá de crear y desarrollar un congreso centroamericano cada dos años, como también lo explicó, lo explicaba muy bien Daniel Camacho, fundador, es que se necesitaba el espacio de encuentro de cientistas, cientistas sociales de nuestra, de nuestra región, verdad, presente en ALAS y presente también en otros espacios de sociología a nivel internacional. Tenemos problemas principales, ¿verdad?, que, que vienen también con esta pandemia, ¿verdad?, con esta crisis ese, eh, global, mundial y que en Centroamérica se sintió muy fuerte y que lo hemos observado desde la enseñanza, la investigación y la gestión. En esta línea, los eh, problemas principales que hemos identificado desde la enseñanza, sin duda, inicia también con la brecha digital, la brecha educativa y también el recorte presupuestario a universidades públicas que, que, que buscaban, por supuesto, la inclusión de jóvenes en, en procesos más accesibles, verdad, educativos y, y, y profesionales con formación en sociología, pero es un tema que, que está en agenda, eh, la crisis hacia las universidades públicas, eh, pero también con la esperanza de que podamos crear eh, dentro de la ACAS por lo menos espacios seguros, espacios seguros de, form de formación eh, universitaria, pero también de otros tipos de formación y de ahí verdad la posibilidad de que, no, de que los foros, los debates y los paneles, no solamente sea para el análisis de la coyuntura de la situación región, sino también para la formación, por lo tanto requerimos, también que las casas de enseñanza eh, aprovechen estos espacios como material didáctico y educativo para sus estudiantes, pero también para debate dentro de sus unidades académicas. Por otro lado, en investigación atravesado desde la perspectiva de derechos humanos, la investigación tiene cara, tiene clase, tiene etnia, tiene género y esta interseccionalidad fundamental es la que tiene que estar presente también en la promoción de investigaciones que permitan visibilizar efectos sobre la pandemia de, man de manera diferenciada, pero también qué propone la sociología a partir de sus investigaciones. Ir más allá de la acreditación personal, intelectual, ¿verdad? Que muchas veces desde la sociología caemos en ese error y convertir la investigación aplicada, que es solución especialmente en este momento donde hay también incluso líneas emergentes de investigación que tiene cara de jóvenes, de jóvenes de, eh, eh, cientistas sociales, ¿verdad? Que están marcando una nueva agenda para, para la sociología centroamericana y la sociología del mundo, que tiene que ir más allá de la visión adultocéntrica de espacios, ¿verdad? Muy dominados a nivel también de la, de la producción de conocimiento en sociología. Esas rupturas... Este, significa también que el ACAS tiene que replantearse su enfoque intergeneracional, ¿verdad? Y espacio, en espacios de toma de decisiones, pero también en espacios formativos, en espacios de enseñanza, en los espacios este, de investigación y también de gestión. Eh, y en es, de esta, eh, bajo esta línea también, importantísimo que las prácticas y las iniciativas que puedan implicar también ese, esas formas de crear nuevos nuevos procesos, es lo que apostamos de alguna forma hacia lo que será también el Congreso Centroamericano de Sociología para el próximo año eh, ACAS, Costa Rica 2023. Eh, en el marco de esta de este encuentro que estamos planeando desde Costa Rica eh, buscamos también mantener un espacio de difusión, de producción, de análisis de los feminismos que ha sido la, la pauta en muchos debates eh, hacia la teoría, hacia, hacia nuevas epistemologías y hacia también la visibilización de lo que, de lo que se asume de alguna forma como, el, como lo doméstico, lo oculto, pero que le da vida a las personas en una crisis de pandemia, es la reproducción de la vida. Entonces, que, eh, esto, digamos, desde, desde también las posibilidades de que haya... Capacidad de respuesta a los debates que se vayan a crear en, en el ACAS eh, mediante otros espacios y redes que se puedan eh, ir madurando a nivel centroamericano y articulando con otras asociaciones como los colegios profesionales, como el ALAS, como CLAXO, y fomentar esas redes. Eh, por lo menos en la medida de lo posible estaríamos buscando, por lo menos para el próximo año, que a la par de personas tan experimentadas, ¿verdad?, como lo son ustedes con tanta trayectoria, pueda haber también una persona joven que está formándose para que el recambio generacional no vaya a crear vacíos en la historia. Y de ahí también estamos discutiendo qué importante la historia, pero también qué importante la renovación sin perder sus raíces. Este, y es, una, es un reto ¿verdad? que tenemos encima pues que, y que nos realmente nos mueve ¿verdad? para poder ampliar el alcance de la casa. Eso sería, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Silvia. Eh, muchas gracias porque nos estás colocando eh, otros retos de la asociatividad. Eh, creo que hemos insistido un poco en esos desafíos de, de la pandemia a nivel tecnológico eh, y que por supuesto es necesario eh, estarlos mencionando, porque la brecha digital también eh, está haciendo eh, estragos, estragos. Eh, tanto en el acceso, eh, en la permanencia, como en el egreso de estudiantes de todos los eh, niveles oh, educativos, bien. pero también para quienes eh, ejercen la, o ejercemos la profesión, eh, porque está implicando que hay que nuevos conocimientos, incluso tener nuevos recursos, ¿verdad? más recursos, eh, más recursos ese, ese, ese es uno, uno de los problemas. Y la asociatividad eh, como concepto, creo, creo que aquí hay una paradoja, ¿verdad? porque las y los sociólogos siempre estamos insistiendo en que las sociedades deben ser muy asociativas y el tejido social, pero muchas veces no nos lo aplicamos a nosotras y nosotros mismos. Y lo que Silvia está planteando desde de una perspectiva de interseccionalidad, es muy importante porque sí. en ese tejido eh, social y en esa asociatividad, pues tenemos que aplicar una, esa incorporación efectiva, eh, ya no solamente a nivel discursivo, sino efectiva de eh, las miradas de jóvenes y jóvenes, también de los pueblos indígenas, afrodescendientes, porque esos somos, eh, de los pueblos mestizos, eso somos como, como sociedades, en el caso de Centroamérica uh -huh. y por supuesto de toda Latinoamérica. Vamos a, a ahora a darle el espacio a… Eh, bueno, el, el vocero será Miguel Serna, nuestro compañero de, de uh -huh. la red eh, ALAS de Asociaciones y Colegios Profesionales de Sociología, pero eh, queremos agradecer muchísimo… Alberto Bialakowski y Alicia Itatí Palermo, quienes prepararon una, una participación sobre el rol de la Asociación Argentina de Sociología en la Praxis Asociativa y Corrientes de Pensamiento Alter <risa> lamentamos muchísimo y Alicia te enviamos un abrazo porque ella Uy, sí. está en México pero no pudo llegar a, hasta acá pero estamos eh, con ella, pero estamos contigo esta, Alicia sí, aquí le estamos mandando nuestras buenas energías, libras, sí y eh, creemos que también queremos reconocer eh, el trabajo de Alicia que es pionera porque ella fue quien le empezó a dar eh, el sentido a este espacio de redes eh, asociaciones y colegios de sociología en el marco de alas. Eh, me, me quiero permitir leer una eh, una entrada que ellos colocaron y luego eh, Miguel nos, pues nos eh, presentará los principales aspectos de lo que tanto Alicia como Alberto escribieron. Y dice, y la educación superior, que es un derecho, tiene que pensar y organizar que el acceso al conocimiento también es un derecho y está reconocido por Naciones Unidas. No solo a acceder, sino también a participar en la producción del conocimiento que se pone en acceso abierto. Necesitamos orientar la producción del conocimiento a las necesidades de nuestras sociedades y en ese sentido, en la Conferencia Mundial de Educación Superior, que se podría aprovechar que UNESCO la, la convocó para este año, ha lanzado la recomendación sobre ciencia abierta, donde se promueve algo muy importante, que es la coproducción del conocimiento junto con actores sociales fuera del ámbito académico. Y esto es una cita de Dominique Babini, asesora especial de movilización por el acceso abierto. Y también con eso, eh, sumarnos a la demanda que se ha claro. venido haciendo en el marco de CLACSO 2022, de un grupo de científicas, científicos sociales, eh, con discapacidad que están colocando en la mesa del debate, están visibilizando las dificultades de acceso eh, para las personas con discapacidad de todo tipo, de todo la, tipo. la discapacidad eh, física, la Incluso movilidad, pero también, ¿no? pero también otro tipo, ¿verdad? Quienes eh, tienen problemas de sordo ceguera o bueno, todas las dificultades, todas las discapacidades que, que, que hay eh, y, y pues personalmente me parece que es una, eh, una demanda muy necesaria que nos interpela y que nos debe hacer reflexionar que en todos los espacios eh, necesitamos mirar y necesitamos visibilizar eh, que todas las personas, ojalá, nada, vayamos teniendo ese ese acceso al conocimiento, no solo a leerlo, a, pero sí también a producirlo, como dice UNESCO, como dice Dominique Pavini. Así que, sin más, entonces, Miguel, gracias. Bueno. desafío primero, eh, le agradecemos nuevamente a... Alicia y Alberto, que nos hicieron llegar la ponencia por escrito. Yo simplemente voy a remarcar algunos aspectos porque no, no, no daría el tiempo para, para, para ponerla toda por escrito. Le queremos agradecer, sobre todo porque eh, el sentido de estas mesas que nos hemos propuesto es justamente mostrar distintas voces. Y acá estamos en, en, en claxo. Y la propuesta que nos mandaron los, los compañeros plantea que el objetivo de la presentación es destacar el rol de las asociaciones de sociología en las corrientes de pensamiento, sobre todo durante la pandemia. Creen que las asociaciones eh, tienen un rol fundamental en eso. Ellos son parte de la Asociación Argentina de Sociología, que es una sociedad civil a nivel nacional que está relacionado con la sociología académica y la sociología profesional En ese sentido señalan que su finalidad social es propiciar el, bon, el bien común, el cooperativismo, la solidaridad y la defensa de los intereses y el desarrollo profesional de las y los académicos, profesionales dedicados a la enseñanza, investigación y o práctica de la sociología. Ellos abordan luego también cuál es la concepción o una reflexión sobre la concepción de asociatividad. Retomando un significado etimológico del sentido de la palabra asociación, dice, provienen de, de una composición léxica eh, del latín del prefijo ad, asia, y socius, compañera, compañero, ligados, coaligados, afiliados, y, y de sufijo sion, acción y efecto, como el verbo asociare, juntar se comprende como acción de unir, personas para colaborar en una obra. Esta obra en particular respecto a nuestras asociaciones cobra diversos significados. Uno de esos significados refiere a su impacto científico. Hoy, el debate del sujeto cognoscitivo resulta central, ya no se puede desconocerse, la hegemonía del efecto epistémico del individualismo. Clave conceptual esta que estima, para comprender los avatares de la insuficiencia del pensamiento crítico, latinoamericana frente a los avances de la computación colonial del pensamiento neoliberal. De la lectura de ellos, investigaciones y reflexiones, se desprende la exigencia de un giro de paradigma científico que no podría sino derivarse de una corriente intelectual encarnada en un sujeto colectivo. Volviendo a las preguntas, ellos plantean cuáles son las principales líneas de acción de la, de la asociación, y ellos lo, lo, la responden desde una doble perspectiva asociativa, relacional y productora de conocimientos transformadores, que podría sintetizarse en diversas líneas y, práctica, y praxis intersec, intersectadas entre sí. Una línea de crear conocimientos transformadores a la par de construir colectivos sociológicos e interdisciplinarios, promover materialmente e inexistir inex, inex, simplemente conocimientos y cuerpos cognoscitivos, bregando por una construcción, tanto singulares como a la vez colectivos, del encuentro entre pares, bregando las construcciones de aquel conceptualizado del intelectual colectivo internacional de Pierre Bourdieu, del crítico, crítico ideológico de Hernando Falborda o de un Paulo Freire. Nutrir las reflexiones e investigar en un segundo sentido, nutrir las reflexiones e investigaciones del pensamiento crítico latinoamericano para generar una corriente de pensamiento que impulse el necesario giro epistémico en las sociologías y en la ciencia en general. En definitiva, la, la, la AS, la Argentina de Sociología, tiene representación a nivel nacional y uno de los requisitos por estatuto es que la comisión directiva haya tres vicepresidentes de tres provincias distintas. Y acá viene otra línea de trabajo, que es que tiene que ver con la organización de coordinadores, coordinadoras regionales. Deben de recordar que eh, estamos hablando de, de, de un país de estructura federal y, y esta asociación tiene o definió tres regiones de acción, perdón, cinco. La región NOA, la región NEA, la región Cuyo, la región Buanarense y la región Patagónica. Y a su vez, una línea de áreas de trabajo, de cooperación, de áreas de migraciones, curso de vida, juventud, planeamiento, cuerpos y subjetividades, género, proyectos sociales, delito y justicia, interculturalidad, ambiente, estudios globales y regionales, sociología política, del derecho, de la educación. Y. En consonancia con otras cosas que ya se han dicho en, esta, en este panel, ellos señalan que bueno, parte de la práctica de, de, de, de la asociación ha sido en realizar foros, eh, foros desde el año 2012 en distintos eventos internacionales y nacionales, eh, y que inclusive durante la pandemia tuvieron algunos puntos y algunos cuadernos, alguna coproducción, producciones con, de cooperación que han hecho eh, unos cuadernos de abiertos abiertos de crítica y producción con, con class. Y sobre los problemas principales y nuevas demandas en la pandemia que enfrentan los sociólogos, eh, fundamentalmente re resaltan que de la lectura de ellos la, la época de inflexión de la pandemia ha desnudado y ha agravado el diagnóstico social y planetario. Desde la focalización teórica ante dicha, observamos ante esta gravedad una profusión importante infinita de iniciativas individuales y grupales en la práctica intelectual y ello debe, debe, merece destacarse, a la vez que valorar dichas acciones, observar su insuficiencia social en la confrontación intelectual con el pensamiento e ideología hegemónica del pensamiento neoliberal. Las comunidades intelectuales aún no han podido sentar las bases de ruptura con la hegemonía de lo que ellos denominan el individualismo epistémico. Y este es particularmente un desafío que ellos marcan como parte central de lo que denominan la movilización intelectual en un pacto ecosocial del sur. Muchas gracias. Y bueno, quisiéramos destacar que um, también Alicia ¿verdad? Nos, nos plantea cómo eh, la asociatividad se ha um, tejido con alas, con claxo, con ISA, que es la... Eh, International Sociological Association eh, que han trabajado con, eh, pues a través de la radio de Claxo, los videos, los encuentros sincrónicos y una, una serie de formatos que esta pandemia pues vino a colocar en primer lugar. Eh, yo quisiera para ir cerrando nuestro, eh, nuestro panel eh, tal vez preguntar así a nuestros tres panelistas que están en la presencialidad, ¿verdad? Eh, como, no sé, un, en algo en una frase, una oración que pudieran dejarnos como eh, como reflexión y, y como invitación para seguir haciendo este eh, oficio eh, sociológico, de la sociología, eh, en este tiempo tan cambiante, eh, como, como se denomina a esta conferencia, ¿verdad? En esta trama de desigualdades. Eh, que, que sin embargo también eh, está reconociendo los saberes eh, diversos y enfrentando pues muchísimos desafíos. Eh, Empezamos con Rebe. Sí. Bueno, pues no. tenemos muchos retos por delante y en el caso de eh, la Asociación de Sociólogos y Sociólogas de la Universidad de Panamá, la CEUP, además de aprovechar, seguir aprovechando esta nueva herramienta que evidentemente llevó para quedarse esto de la virtualidad, seguir aprovechando esa herramienta para eh, generar, generar espacios de discusión, de reflexión sobre los distintos temas nacionales, es una tarea. Eh, también nos toca, nos toca desde esa organicidad, que creo que en el fondo todos lo, lo expusimos muy bien, incluso Eduardo eh, Bottinelli, eh, existe una necesidad desde nuestros gremios de procurar investigaciones que, que vayan en la búsqueda de conocer esos, esos datos, esos datos que no, nos, nos provean eh, realmente la, la situación de, de cada tema social que eh, pues, pues nos toca investigar a los profesionales de la sociología para poder entonces eh, aportar eh, a, hombre, a quienes son los, los hacedores del poder eh, las posibilidades de solución a esos grandes problemas nacionales, pero es la ciencia y el conocimiento la única manera de hacer posible que eh, estos problemas que aquejan a las sociedades nuestras eh, sean abordados y abordados de la manera correcta. Entonces, sí que nuestra disciplina, sí que eh, nuestros colegios, nuestras asociaciones, tenemos que estar enfocados en qué, cómo hacer esta tarea y la verdad que vuelta y reitero la felicitación de este esfuerzo de ustedes tres eh, bueno, tuyo, Ana Silvia, de, de Miguel Cerna y Eduardo Arroyo, por eh, este, esta tarea que tienen por delante en esta red, consolidar la red, y que todos estos esfuerzos que hagamos desde nuestras asociaciones y colegios, eh, sobre todo en este ámbito de la investigación, ¿verdad? Para procurar esas transformaciones, eh, eh, vayan, vayan. Eh, yo diría, con el sello, que creo que no lo hemos dicho aquí, porque mira que ese es otro tema de los profesionales de la sociología, que somos demasiado modestos, otras disciplinas, otros profesionales, vaya, eh, realmente eh, eh, exaltan y tal eh, eh, eh, su profesión, yo creo que ya es hora que nosotros lo hagamos porque la sociedad que está allá afuera así lo requiere empoderarnos, ¿no? De, de nuestra profesión y decir qué es lo, la valía de la sociología y hacerlo desde esta organicidad que planteaba la compañera Silvia de estos espacios y no solamente de ACAS sino también de ALAS y esta red fundamental que yo puesto por eso dije sí cuando eh, eh, ASEU CU podía participar de este conversatorio porque todo lo que hagamos en materia de, de investigación y de proyectos, de programas, de conversatorios etcétera es más, de, de, de, de de publicaciones que hay en nuestras asociaciones y colegios, son para, para justamente beneficiar a las sociedades. Gracias, Rebeca. Silvia. Eh, bueno, en realidad lo primero que pensé, y fue justamente por lo que sentí al venir acá, abrazarnos, <risa> claro abrazarnos. Que sí. Después de y ejemplo. para mí, claro, pero es como, a ver, la virtualidad definitivamente nos alejó, pero también nos sí, nos, nos acercó de alguna manera. Nos sí. acercó, pero también revalor, revalorar la necesidad del contacto de la humanidad. Es un humanismo con el cual nos tenemos que abrazar, verdad, en nuestras redes. Y y, y sabiendo digamos, desde la experiencia con el trabajo, con comunidades, con otros tipos de redes interinstitucionales también de colegas el vínculo y el afecto es sumamente importante en sí, esto sí. y no la competencia sí. o también el juego este de egos, no sino que este abrazo sea también como la bandera solidaria de nuestras redes. claro Y en la medida de lo posible cultivar el amor, el cariño y la felicidad de encontrarnos con vida para poder aprender, creo que las redes también se van a fortalecer aún más y posesionar desde lo que también nos explicaba Rebeca la voz de la sociología, el eco que debe de tener también en la política pública y también pues en los espacios de, de cuido y de protección de nuestros propios colegas en sus espacios de quehacer profesional, hacer político, hacer también eh, eh, social y cultural. ¿verdad? Entonces claro. y de ahí que bueno, qué bueno. Un punto de partida para la vida. Gracias. A ti. Bueno, simplemente saludar o retransmitir, porque ese es el papel que me toca aquí, eh, los saludos de los que no están y están al mismo tiempo en forma claro sincrónica que, nuestro, en, en nuestro WhatsApp, acá en este mini espacio que parece un canal de televisión, pero al mismo tiempo estamos intercambiando... Sí, estamos Alicia, intercambiando al mismo momento con Eduardo que acaba de mandar saludos por el WhatsApp, Eduardo Botinelli que nos mandó eh, el video, con Alicia que tuvo un malestar eh, de, de salud, pero que también, también. está, sí, está sí. sintonizado. Entonces, eso nos da un poco, siguiendo con, con, con la colega, ¿no? utilizar en el buen sentido eh, estas nuevas formas de comunicación para acercarnos y para hacer redes que son bastante más grandes de los que estamos ahora, pero que al mismo tiempo queremos que estemos más conectados ¿no? claro porque que sí. eh, Claxo acaba de, de aprobar su nuevo estatuto diciendo eh, América Latina y el Caribe claro. marcando una América Latina que es cada vez más plural y que cada vez más, cono más con conocida en contacto de, en su diversidad interna y me parece que eso en la medida que podamos ayudar claro. con, con, con Ana Silvia, con Eduardo y con, todo, con todas las, las y los colegas y las asociaciones que se vayan sumando porque esta es no es más que una pequeña una pequeña y otra otra mesa más para que sí. nos encontremos. Y para sí, la sí, siguiente, sí. en la preparación de lo que va a ser el próximo encuentro, que es de la red. Y ahora se la paso a, la, a Ana, que, que, que la señale. Bueno, sí, efectiva, e efectivamente, eh, creo que estos puntos que, que se han colocado eh, en este momento, que tienen que ver, que ver con la subjetividad. Eh, es, es muy importante. Si algo nos, eh, nos replanteó, o, o, o al menos ese debiera ser, ¿verdad? la pandemia, es la resignificación de la vida eh, y de nuestra interdependencia, eh, de retomar todo lo que los pueblos originarios en todo el mundo vienen planteando, eh, desafiando este sistema eh, capitalista neoliberal que todo lo mide en signo de, de dólares oro. o de euros o, o de cualquier moneda o en oro eh, y que va dejando como al final eh, ese sentido de la vida ese abrazo como dice como dice silvia que comparto plenamente esa, esa conectarnos y esa interdependencia porque somos una especie más eh, muy compleja, por lo que vemos, eh, porque qué increíble, en los primeros, en, sobre todo en el primer año de la pandemia, parecía que habíamos encontrado así la forma de, de que finalmente el mundo iba para otros eh, rumbos más solidarios, eh, pero no ha sido así, no ha sido así, lamentablemente. El 2022 nos recibe con la noticia de una guerra, algo que creíamos totalmente superado, con el ascenso del fascismo en todas sus expresiones, sí. eh, con el recrudecimiento de los fundamentalismos que sobre todo afectan a las mujeres, mujeres. los sí, cuerpos es. de las mujeres sí. y de las disidencias sexuales, a la niñez a la que poco nombramos eh, y que es, así sí. dicen todos los discursos, es nuestro presente, es nuestro futuro, pero parece ser que se nos olvida a las adultas y adultos bueno, y, sí. eh, y muchas veces los dejamos en, en último lugar. Así que eh, agradezco muchísimo a, a Rebeca, a Silvia, a Miguel y en diferido a Alicia, Alberto y Eduardo Alberto. por mm, tejer esta, eh, esta mesa, el oficio sociológico el oficio de la sociología en la pandemia, y eh, esperar donar nuestro espacio en ALAS, que se va a desarrollar también en México en el mes de agosto, y ahí pues también renovar eh, esta representación claro. de, las, de las redes, asociaciones y colegios de sociología de la región latinoamericana y del Caribe. Gracias nuevamente a Claxo por tejer con, con alas con acas, y a la UNAM ¿eh? y a la UNAM por la este UNAM. por este espacio maravilloso bueno, que mira, nos el... está nos está brindando eh, porque todo todo comunica ¿verdad? todo comunica así, así es. que eh, muchísimas gracias de nuevo a, a quienes nos están apoyando también a nivel técnico a los técnicos, claro. y, y y bueno usted que nos siguió que a nos pura, va a ¿no? ver en claro, mi querido claro. muchas gracias y aquí pues concluiríamos nuestra mesa la tarde de hoy. Gracias. Gracias.